Hola, soy Wael y estamos en un nuevo vídeo sobre cómo hacer un spinner con cartón, sí, sí, con cartón como lo, como lo he dicho ¿Cómo vamos a hacer un spinner con cartón? Parece rarísimo, pero es posible os lo voy a enseñar en este tutorial Lo primero es hacer coger un cartón y hacer la forma de un spinner así, recortarla y cuando ya está recortada, tenemos que hacer agujeros para poder hacer el soporte del spinner. Tiene que quedar más o menos así. Tenemos que hacer dos. Uno para arriba y otro para abajo. Luego, lo que tenemos que hacer es o colorearlo o podemos dejarlo como está. Yo lo he coloreado. Mirad cómo me ha quedado. Mira, así. Este es naranja. Y este de colorines. El que vamos a usar para este vídeo va a ser el de colorines. Eh, lo, el siguiente paso es con, la, con el este que hemos hecho, con la superficie esta, con un poco de pegamento y mucho cuidado, con ayuda de un adulto si sois menores de edad, porque este pegamento la podéis liar, lo pegamos cualquier cualquier cosa, así que sea de este estilo y que sea, sea duro. Yo en este caso he usado un, un, un trozo de madera, un palo que, que, que he cogido de una rama de un árbol y lo he pegado con pegamento. Y luego lo siguiente es ponerlo dentro del spinner así y pegar otro encima. No voy a poner otro encima porque ya se me ha el pegamento. Si no, lo pondría. Y mirad cómo queda. Así, mirad. Os lo voy a enseñar cómo funciona. mira Cogemos... y así nos queda si lo habéis hecho enviadme la foto en comentarios podéis hacer eso o comprar un spinner por dos euros o uno y medio mirad yo cuántos tengo este en la oscuridad como este que es el mismo le tengo repet y este que está un poco un poco viejo es el primero también tengo este azul este verde, este rojo que es de desde de, es, es blandito, este que es como del ejército Uy. es complicado sujetar la cámara y poner los espinos a rodar al mismo tiempo, este está roto, se me rompió Ese que está parado, eso es que no me funciona. Venga, os voy a decir, soy Wild, me podéis ver aquí. Eh, Visitar mi página web, que es wild.blogspot.com. También dad like a este vídeo, suscribidos, compartir el vídeo, comentarlo. Y si hacéis el spinner o tenéis algún spinner que yo no tengo, ponedmelo en los comentarios. Eh, antes de terminar, os voy a enseñar un truco del spinner. Vamos a verlo. Si queréis pasarlo de mano, sin pararlo, y volverlo a coger, el truco es levantar este dedo, poner otro aquí, de la otra mano, darle la vuelta y poner el otro de la otra mano. ¿Sabéis cómo os digo? No puedo hacerlo porque estoy sujetando la cámara, si no os lo enseñaba. Soy Wild y visitad mi página web wild.blast.com. Adiós y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!